cómo os ha ido la semana Pero que, fabulosamente Hoy os traigo un nuevo proyecto Fácil, sencillo Para toda la familia Un gran acuerdo parlamentario Lo primero que necesitamos para este proyecto Es un montón de mujeres asesinadas Más importante aún Un montón de mujeres vivas Pero bien vivas y hartas Pero bien hartas de vivir con miedo Algo hay que informar Nos acusen de que nos tocamos la entrepierna Esto es lo que vamos a reformar hoy Que podría ser un proyecto más ambicioso Pues claro que sí guapi Pero no va a ser hoy Para este proyecto de hoy vamos a necesitar Un martillo Antiguo Una lima de estas gastadas Que ya ni lima ni nada Pero que también sigue con nosotros Pues porque Pues porque sigue con nosotros Y un buen taladro Flamante Gromenauer Hunter Thunder Que mira que no, no funciona Así que ya tenemos todas las herramientas que vamos a utilizar para nuestra reforma, para nuestro proyecto Vamos a ponernos manos a la obra amigas, si este proyecto lo quisiéramos hacer como hay que hacerlo necesitaríamos unos buenos forjados, unas vigas resistentes, unos buenos cimientos, pero claro, no hay dinero porque entre lo que le damos a los bancos y lo que metemos en los sobres, pues se nos ha acabado la guita, amiguis, así que mejor lo hacemos otro día bien, hoy como se puede, seguimos. Brico, amigas, tras seis meses de duro trabajo, ya tenemos por fin nuestra nueva ley contra la violencia machista. Que nos ha quedado así de bonita. ¿Eh? ¿Qué os parece? Una maravilla. Ahora ya podéis hacer este lavado de cara feminista en vuestras casas. Pues porque es un proyecto fácil, sencillo y... Para toda la familia, como siempre, en este programa. Que paséis una semana fabulosa, como siempre. Nos vemos la semana siguiente con otro proyecto así de fácil y así de útil. Muy útil. Amiguis, chao. Adiós. ¿Me importado? ¿Qué hago yo ahora con esta mierda? Que Venga, producción y se la llevo, vamos.